tarde tarde noche ya siendo las 7 5 aproximadamente pues un gusto estar compartiendo con ustedes el día de hoy el tema de compliance empresarial que es un tema bastante interesante que tiene pues ya algo de, de, de, de llama la atención últimamente ha estado muy de sonado el término del compliance entonces bueno pues eh, surge a partir de ello, ¿qué, ¿qué es lo que, de qué se trata esta situación del compliance? Así que vamos a estar eh, conversando el día de hoy y el día de mañana en el mismo horario, pues eh, todo lo que se relaciona precisamente con este término y sobre todo desde el punto de vista empresarial. Eh, por lo tanto, bueno, pues vamos a, a comenzar con, con la sesión. Y tenemos, bueno, que eh, una de las primeras preguntas que nos hacemos es, ¿qué es el compliance? ¿De qué se trata? ¿Cuál es su finalidad? ¿Qué persigue? Y bueno, pues en ese sentido estamos muchos, ¿no? Porque compliance, pues no es un término que podamos ubicar con una definición de manera muy clara, por ejemplo, en el marco normativo, ¿no? Nosotros, al manejar lo que son las disposiciones fiscales, somos muy dados a observar eh, cómo se encuentran definidas ciertas operaciones que estamos desarrollando, ¿no? Eh, por ejemplo, si yo me dedico a la compra-venta de zapatos, de vestidos, entonces decimos, ah, es un acto mercantil porque estás persiguiendo la especulación comercial. Y conforme al artículo 3 del Código de Comercio y al artículo 75, pues a ti te vamos a llamar comerciante porque haces del comercio tu vida ordinaria. ¿no? Y entonces vamos conjugando esos términos. ¿no? Eh, por ejemplo, el término actividad empresarial. Una persona física desarrolla una actividad empresarial. ¿Cómo poderla distinguir una actividad empresarial de una actividad profesional? Pues bueno, atendemos al artículo 14 del Código Fiscal de la Federación que establece eh, las actividades empresariales son aquellas que se encuentran ya sea en alguno de estos seis apartados, las comerciales, las industriales, las ganaderas, las silvícolas, las eh, agrícolas y las de pesca, ¿no? Y entonces, si realizas alguna actividad de este tipo, entonces tú te consideras como de actividad comercial. ¿Por qué? Porque el artículo 14 así lo define. Eh, otro término, también muy común, podríamos decir, oye, ¿en qué momento se acumula el ingreso para efectos del impuesto sobre la renta? Cuando hablamos en el caso de una persona moral, de una empresa. Ah, pues conforme a la ley del impuesto sobre la renta, el ingreso se acumula, ya sea cuando se entregue el bien, cuando se cobre total o parcialmente el precio, o cuando se evita el comprobante fiscal. Y entonces ahí tenemos estas connotaciones. La gran pregunta que yo les quisiera formular, y ojalá algunos de ustedes me puedan apoyar, ya sea en el chat o abriendo su micrófono, es, ¿qué entienden, que para ustedes, qué significa el término del compliance? ¿Qué, ¿Cuál es lo, el objetivo que ustedes persiguen a, o al, al tener la sesión sobre este término, sobre este tema. ¿Qué se imaginan ustedes que vamos a ver, que vamos a analizar en estas dos sesiones relativo al compliance? ¿Para ustedes qué es? ¿No? También podemos analizar otra pregunta, ¿no? Podríamos señalar qué es para ustedes el outsourcing, ¿no? un tema que estuvo muy de moda, que ha sido sumamente eh, señalado en, esta, en este ejercicio por la cuestión de las reformas fiscales, de las reformas en materia laboral. Bueno, ¿qué se entiende por lo que es el outsourcing? Eso por un lado. Y por el otro, yo les pregunto, ¿qué es el compliance o cuál es su intención al acudir precisamente eh, a la sesión del día de hoy. Eh, Max Eduardo, Max Eduardo, qué gusto que nos acompañes. Conocer los fundamentos para entender cuál es el marco legal completo para mi actividad. Qué interesante lo que señala el estimado Eduardo. Conocer los fundamentos del marco legal. Ya no solamente una cuestión de pago de impuestos, ¿no? Ya no solamente es eso, mi estimado Eduardo, es conocer todo un marco que se encuentra de manera integral alrededor de la actividad que estás desarrollando. Y entonces, bajo esa perspectiva, va, co va cobrando relevancia lo que es el compliance. Si nosotros observamos... Y te agradezco mucho, mi estimado Eduardo. Si alguien más quiere compartir, por favor, con gusto, lo puede hacer a través del chat, sin mayor problema, o quiere abrir su micrófono también, no pasa absolutamente nada. Eh, pero, si analizamos la figura del outsourcing, todo mundo hablábamos del outsourcing y del insourcing. E incluso, había, o existen todavía, cursos que se relacionan con el outsourcing, nada más que ya no podemos decir outsourcing, si, si ustedes ven, ven o, o somos observadores, ya no se habla, ya no se promocionan cursos de outsourcing, ¿no? Porque como que el outsourcing está prohibido. Y entonces hoy vemos cursos de subcontratación de servicios especializados. Pero si recordamos el año pasado... Los cursos de outsourcing proliferaban. Era de lo más común, ¿no? ¿Pero qué? Eh, eh, ¿Por qué este tema a colación? Bueno, porque las leyes, el marco jurídico, en ningún momento definieron, no hay una definición de lo que se debe de entender por outsourcing. Y sin embargo dábamos por sentado que lo entendíamos. Sabíamos que era un outsourcing, pero ninguna norma establecía cuál era la definición. Y observemos qué es lo que sucedió en el ámbito empresarial. Eh, si nosotros hacemos un parteaguas de abril del 2021 hacia atrás, y yo me presentaba a tu empresa a prestarte un servicio, de inmediato sabías que no era outsourcing. Dices, no, eso no es outsourcing. ¿Por qué? Ah, porque dentro de mi connotación yo tenía perfectamente definido qué es el outsourcing. A partir de abril del 2021 con la reforma laboral, dejamos de saber qué era el outsourcing. Si la reforma laboral fue para regular y para prohibir el uso del outsourcing, hoy todavía hay dudas de lo que es el outsourcing. Es decir, teníamos la idea de lo que era un outsourcing, hablábamos de cursos de outsourcing, conocíamos sobre regulación de outsourcing y cuando nos dicen que eso se prohíbe, entonces hoy tengo dudas de si estoy efectuando una operación de carácter prohibido o no, qué curioso, qué curioso, cuando si verdaderamente conociéramos que era el outsourcing, no habría duda sobre la forma en la que estaba, ¿Qué, qué interesante lo que comentas mi estimado Eduardo, en la fracción 3 del artículo 15a ya lo establecía, pero al no puntualizarlo, lo dejaba abierto a una interpretación, mira, Qué interesante lo que compartes, mi estimado Eduardo, y, y queridos amigos, porque así como ha sucedido con el esquema del de, de, denominado outsourcing, así también está sucediendo con esta situación que hoy vamos a analizar y al cual le llamamos el compliance. ¿Por qué? Porque no hay una norma, no hay un concepto jurídico que nos diga el compliance se define como esto, no lo hay. Hay cursos de compliance, hay situaciones que se tienen que presentar eh, con motivo de esta protección, pero hoy lo que vamos a manejar es primero conocer de qué se trata, saber cuáles son sus efectos, qué es lo que persigue y poco a poco nos vamos a ir involucrando en el tema de tal forma que ya con el tiempo pues ustedes van a tener mayores nociones para poder estudiar este término del compliance. ¿Ok? Ahorita vamos a hablar en términos muy generales. Eh, Pero ¿qué es lo que sucedía, mi estimado Eduardo, estimados amigos, con ese término del outsourcing? Bien, hay que recordar que antes de abril del 2021 había cuatro modelos de negocios cuatro modelos de negocios en el ámbito laboral. El ámbito laboral se desarrollaba a través de estos cuatro mecanismos. El primer mecanismo, el más común, ese mecanismo es el que no nos gusta a los patrones, que es contratar a un trabajador al cual yo le pueda dar órdenes y lo tenga que inscribir al Seguro Social, aportar el 5% para su vivienda dicta, y pagar el 3% del impuesto sobre nóminas. Ese es el primer modelo de trabajo natural en la materia laboral. El segundo era hacerlo a través de un intermediario laboral, en el cual yo contrataba a una persona y esta persona a su vez tenía a los trabajadores. Pero la diferencia era que no contaba con elementos propios ni suficientes. Ese era un intermediario laboral conforme al artículo 13 de la Ley Federal del Trabajo que fue modificado por motivo en el mes de abril. Esa era la segunda forma, trabajar bajo el intermediario. Entonces tenemos al patrón, tenemos al intermediario y venía una tercera que es la que compartes, mi estimado Eduardo, que era la figura de la subcontratación laboral. Pero la subcontratación laboral se definía como aquel contrato en el cual el contratante fijaba las tareas del contratista y lo supervisaba. Entonces había ciertas hipótesis que tenían que darse. La fijación de las tareas por parte del contratista, del contratante y, la super, y su supervisión. Y entonces eso era el tercer modelo. El cuarto modelo que ese se siguió utilizando, se siguió generando, bajo el principio muy común, de lo que no está prohibido, está permitido. Y es importante saber que ese principio tiene límites. No por el hecho de que la norma no lo prohíba, se pueda llevar a cabo. No, hay ciertas circunstancias que están definidas y que deben de considerarse al momento de aplicar ese principio. Sin embargo, en términos muy generales, bajo el lema, lo que no está prohibido, está permitido. Entonces, surgió un cuarto modelo de negocio, que era el que se ocupaba en el sistema de la usorsi. ¿Cuál era? Yo, yo te proporciono a los trabajadores, pero no, les vas a, no me vas a fijar las tareas a mí como contratista. Las tareas las vas a fijar... Tú a estos trabajadores que te estoy enviando. Eso no está dentro de la norma. O sea, eso no aparecía. Y el término de patrón era muy distinto a como se tiene hoy. Entonces, ese modelo de negocio, el cuarto, es el que proporcionaba al trabajador, ponía a disposición al personal, realizaba el servicio, independientemente de si el cliente fijaba las órdenes o no. Distinto, para no caer en la figura de la subcontratación laboral. Y ese cuarto modelo de negocio no estaba contemplado en las leyes. Y por lo tanto, lo que no está prohibido, está permitido. Ese precisamente es el que se prohíbe a partir de la reforma. ¿De dónde se tomó esto de proporcionar trabajadores y poner a disposición, en mi opinión, se tomó de la serie de contratos que analizó la autoridad fiscal al momento de fiscalizar el tema del outsourcing. Entonces, cada vez que la, la autoridad llegaba a revisar las deducciones, las facturas que emitían, este tipo de prestadoras de servicio, y eran outsourcing, ¿y ¿cómo, cómo, cómo, cómo se identificaban o cómo la autoridad fiscal sabía que eran outsourcing? Bueno, por el convenio de información con el Seguro Social porque las outsourcing tenían una clase asignada o tenían diferentes clases asignadas a un solo registro. Entonces, ellos eran los únicos que podían tener diferentes tipos de clases de riesgo. Entonces, si la persona moral tenía distintas clases de riesgo, entonces era un denominado outsourcing. Cuando se analizaron los contratos de esas empresas, en el objeto se señalaba... Mi obligación es proporcionarte personal. Mi obligación es ponerte a disposición. Y de ahí se toma y se aterriza en la ley federal del trabajo. Y entonces, en ese sentido, es que surge esta cuestión de proporcionar y poner a disposición. ¿Ok? Ahora, ¿por qué es importante conocer este punto? ¿Qué relación tiene con el compliance? Bueno, porque muchas empresas precisamente del outsourcing y dependiendo del giro de la actividad que esté desempeñando, que esté desarrollando, es como podemos llegar a conocer esta medida de protección, esta forma de eh, prestar nuestros servicios, de trabajar, nuestra forma de operar. Esto quiere decir que si una empresa, por ejemplo, que brindaba el servicio de outsourcing, si hubiese tenido el tema del compliance, sabría perfectamente cómo se estaban moviendo las reformas, no solamente a partir de abril, que fue el cambio, sino desde el momento en que se presentó la iniciativa. Y a partir de ahí darle seguimiento de cómo le podía afectar una reforma a un modelo de negocio. Por eso es tan interesante en la cuestión del compliance el modelo o la forma en la que se está desarrollando el negocio. Entonces, definir de una manera puntual todos los elementos que va a conllevar a lo que es un compliance ¿Qué significa compliance? Bueno, pues compliance es una palabra eh, inglesa que tiene que ver con el tema del cumplimiento. Compliance tiene que ver con cumplir. Prácticamente este es el tema. El análisis del cumplimiento jurídico o del cumplimiento legal de una entidad, de un negocio. Oye, pues entonces, si vamos a hablar de cumplimiento, pues en la materia fiscal eh, estamos en orden cuando yo obtengo una opinión de cumplimiento positiva o en el Seguro Social tengo una opinión de cumplimiento positiva. Estoy protegido, entonces, ¿para qué me serviría la cuestión del compliance? Es que el compliance va más allá de un simple cumplimiento de normas fiscales. Vamos a hablar del cumplimiento en un entorno relacionado con la actividad que se está desarrollando. ¿Qué tal, mi estimado Francisco? Qué gusto que ya te incorporas con nosotros a la sesión, a la charla. Eh, entonces, nuestra visión Respecto de lo que dice el compliance, como esta cuestión de cumplimiento, va a ser en un aspecto más integral. Va más allá de solamente cumplir con, por cumplir. Es decir, si nosotros obtenemos una opinión de cumplimiento, ya sea de la autoridad eh, SAT, del IMSS o del Infonavit, damos por sentado que se ha cumplido con la autoridad. Pero será cierto no será tal vez que se están presentando solamente declaraciones en ceros para determinar que eh, se ha cumplido correctamente, pero no se ha pagado ningún impuesto. Es ahí donde eh, el compliance surge o tiene una, un, un mayor análisis. ¿no? Entonces, en ese sentido, cobra eh, relevancia esta situación que vamos a estar analizando el día de hoy. Vamos primero eh, a tratar de comprender en términos muy generales, eh, de, de manera conjunta, pues, ¿de qué se trata esta cuestión del compliance? Primero, eh, ¿cómo realizamos la operación? Por eso me llamaba mucho la atención el comentario de Eduardo, en el sentido de, ¿cuál es el marco legal completo para mi actividad, no? Es decir, ¿cómo estás desarrollando tú tu actividad comercial, tu actividad de prestación de servicios o tu uso o goce temporal de bienes? ¿Cómo, ¿A qué te dedicas? Ah, yo soy comerciante, yo soy arrendador, yo soy prestador de servicios, yo soy un inversionista. ¿Cómo realizas esas operaciones? ¿Como una persona física o a través de una persona moral. Y si lo haces a través de una persona moral, eres una sociedad civil o una sociedad de tipo mercantil. Y entonces, en ese sentido, es primero identificarnos. Primero me voy a identificar y hoy vamos a tratarlo de hacer como desde la perspectiva personal para después aterrizarlo como una especie de asesoramiento, de acompañamiento hacia el empresario, hacia el cliente, al cual yo le voy a ofrecer el servicio, porque es un servicio que se puede ofrecer, del compliance. Y es un servicio de compliance empresarial. No solamente vamos a ver la parte fiscal, laboral, penal, etcétera. No, vamos a aterrizarlo en un marco eh, más integral para poder determinar, pues, el, eh, la forma en la que se opera con el compliance. Primero vamos a hacerlo desde la parte interna, desde nosotros como empresarios, y luego poderlo ofrecer como una especie de asesoría. ¿no? Entonces, en este sentido, primero es, ¿sabes tú cómo re estás realizando tus operaciones? ¿Tú quién eres? ¿Eres una persona física? Es decir, tú como persona física, al momento de realizar esta serie de operaciones, llámale comerciante, arrendador, prestador del servicio, tienes lo que se conoce como riesgos. Hay riesgos en tu actividad. Por ejemplo, en un comerciante, ¿cuáles son los riesgos? Pues que en caso de una demanda mercantil, yo tengo que responder con todos mis bienes, incluso con los personales, con mi casa habitación, con mi casa de campo en Cancún, con mi casa de campo en Veracruz. Yo voy a responder absolutamente con todo mi patrimonio en caso de un conflicto mercantil. ¿Por qué voy a responder por todo? Porque soy comerciante. Y al momento en el que yo estoy realizando operaciones mercantiles, la responsabilidad es absolutamente conmigo y mis bienes. En cambio, cuando se trata de una persona moral, de una sociedad, el riesgo cambia, porque dependerá del tipo de sociedad que se haya conformado para conocer la responsabilidad o el riesgo en el cual se encuentra eh, el socio que ha aportado una cantidad a esa persona moral. Entonces, aquí necesitamos evaluar riesgos. De la misma forma, cuando yo estoy en el caso, por ejemplo, de un arrendador, Muchas veces eh, eh, la cuestión de, de, del tema del arrendamiento se basa el riesgo en que el inquilino o el arrendatario no pague la renta. ¿Sabías que ese es uno de los menores de los riesgos? Porque ¿Cuál podría ser un riesgo mayor? El riesgo mayor podría ser que si vivo o que el inmueble está en el centro de la Ciudad de México o en la parte de Guerrero o en la parte de Oaxaca, es susceptible de que existan sismos y que con motivo de esos sismos, el inmueble pues eh, se destruya, no desaparezca, se derrumbe. Bajo esas condiciones, entonces estoy perdiendo mi patrimonio. Y no es porque el inquilino me deje de pagar o el arrendatario. Es simple y sencillamente por una situación que sale de mi alcance. Entonces ahí hay que ser esta, esta cuestión de qué es lo que puede suceder que nos pueda colocar en riesgo. ¿no? Oye, un prestador de servicios podría estar en riesgo. Pues preguntémosle a un médico, ¿no? a un médico que toma la decisión de operar a un paciente sin tener la actualización, sin tener la expertise para poderla llevar a cabo, ¿no? Y en consecuencia, con motivo de esa prestación de servicios, pueda ser demandado por la vía civil a la reparación del daño. Y entonces ahí nuevamente estamos hablando de riesgos. Y como inversionista pudiera tener un riesgo, Efraín, por supuesto. Fíjate qué interesante lo que comentas, mi estimado Esteban. Extinción de dominio en el caso del arrendamiento. Yo te preguntaría, ¿pero por qué sería esa una situación de riesgo si yo solamente me estoy dedicando a rentar? ¿En dónde podría estar la cuestión de la extinción de dominio en el arrendamiento? O sea, como que yo, como arrendador, no le vería un problema de extinción de dominio. ¿Y qué es la extinción de dominio?